Ya, un poquito más arriba, aquí está la entrada de la embajada de los Estados Unidos aquí en Venezuela. Y bueno, ya nos faltaba un poquito trecho para terminar ya. ¡Pito, otro! ¡Se botando la pita! <risa> <risa> Ahí vamos a un mirador, Dale. Ah, bueno, ahí ya está. aquí uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, bueno, un video más hoy me dieron una ganas de trotar al final de la tarde así que vamos a trotar unos 5 kilómetros para ver cómo estamos en condiciones de piernas y esternos un poco y... No, y cuáles son los 5 kilómetros bueno de Plaza Venezuela vamos a agarrar lo que es la AUCB para conectar con los símbolos Estoy viendo. vamos a ver cómo está la cuestión allá adelante eh, de cómo esté la Venedictoria y tomamos por la avenida Victoria y ahí finalizamos porque temprano me dijeron que había algo otro por ahí así que no quiero tragar.